Hola amigos del Pescador, ¿cómo les va? Bueno, como ya nos conocen, saben que trabajamos muchas mercaderías, nuestros amigos de Fallo, mucha indumentaria, la verdad que es una indumentaria de excelente calidad, excelente terminación, todo lo que es remeras, cuellos, gorras. Y en esta ocasión, como ya hemos presentado alguna vez, reingresaron los buzos Micropolas al Fallo, que la verdad que se habían agotado y ha sido furor el invierno pasado por un tema de calidad, precio, la verdad que tiene muy buena confección. Eh, volver a empezar y volver a empezar en nuevos colores en eh, no, los mismos que venían del año pasado y nuevos colores por ejemplo, eh, para aquel que no se acuerda tenemos azul francia viene con cierre hasta el cuello y una pe un peculiar detalle que tiene en la manga para colocar el pulgar y cubrir eh, la mayor totalidad de la mano para aquel que, eh, que así lo requiera Vino en este color verde militar, que la verdad está muy lindo también Este azul También está muy bueno Un color nuevo Este es turquesa, este verde agua Por decirlo Este tipo salmón, por ejemplo Vinieron desde el, eh, por ejemplo, este modelo, el salmón y el turquesa, vino desde el XS hasta el XL y después eh, en estos tres colores y el negro como el que ven que ya tengo puesto, vino desde el talle S al triple XL así que a muchos que me venían preguntando por talles grandes, vinieron hasta el triple XL que eso está muy bueno la verdad y otro modito que regresó es la camperita micropolar polar cuadriculado de payo esta es una tela, la verdad que es bastante elastillada Para aquel que le gusta usar por ahí algo más del cuerpo o algo más, más sueltito eh, eh, Se puede usar de las dos maneras eh, la, Este modelo viene con capucha, bueno, cierra en la totalidad Y, y, y, y puños en, en las mangas Para tener me, un mejor cierre Y vino en este color verde Y en color negro Así que bueno, ya saben, no pasen frío escríbanos, eh, consúltenos por cualquiera de estos modelos, la verdad que están a un precio muy bueno, eh, saben que siempre abonando en efectivo o transferencia van a tener algún descuento, en tarjeta pueden abonarlo en cuotas sin interés, así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos escriben y consiguen estos gustos, la verdad que están preciosos, buena calidad, buena confección eh, y un precio muy bueno, así que bueno, nos esperamos.